Nos encontramos nuevamente en este punto de encuentro con grandes artistas en estereofónica. Y estoy segura que muchos, pero muchos de nuestros seguidores han cantado, han bailado, amor fingido, amor y deudas, senderito de amor. Pues bueno, estamos con Puerto Candelaria. Fue pues el ganador también del Latin Grammy a mejor álbum cumbia 2019. Ya lleva dos décadas dos décadas redefiniendo esa eh, industria, esa, esa industria musical de los últimos tiempos en Latinoamérica. Y también es uno de los máximos representantes internacionales también de la nueva música colombiana. Juancho Valencia, bienvenido a Estereofónica. Joana, ¿cómo estás? Un saludito para ti. Gracias por la invitación y Estereofónica y todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Bueno, Juancho. Comencemos hablando del concepto de Puerto Candelaria, de ese, de ese viaje sonoro por la cumbia, por el rock, por el ska, por el chucuchuco también y sus propios géneros, ¿no? Ya lo colombiano, que bueno, definitivamente todo eso nos pone a bailar, a cantar, porque algo que a ustedes los caracteriza es esa versatilidad, Juancho, que tienen y que además también tiene una notable influencia en las nuevas generaciones musicales. Así es, pues bueno, son 20 años de trabajo musical eh, precisamente como tú lo dices, Giovanna, explorando siempre siendo unos niños inquietos y curiosos por diferentes estilos musicales, por diferentes géneros, es algo que como colombianos eh, no nos damos cuenta porque estamos eh, dentro de esta historia, pero realmente el colombiano tiene siempre muchas influencias musicales desde toda la historia, eh, Aquí las, las músicas de otros lugares se han, se, nos hemos apropiado de ellas durante siglos y, y pues esta vez no es la excepción, entonces más que nosotros cerrarnos a unos géneros musicales o a unas sonoridades, eh, parte de nuestro trabajo ha sido abrirnos y expandir al máximo esa digamos todas esas músicas que, que nos influyen a nosotros como colombianos eh, y puerto candelaria pues nace como tú lo dices eh, más es, era un, es, es un proyecto más ambicioso que un grupo musical realmente nos queríamos crear un mundo entero y obviamente eh, inspirados en digamos en, en, la, en, el fan, en la realidad, en el fan, realismo fantástico de Gabriel García Márquez, que empezamos a decir, bueno, ¿cómo, cómo podemos crear esos mundos que, que Gabriel García Márquez crea eh, en la música? Ya, ya los tenemos en la literatura, ¿cómo, ¿cómo podría convertirse eso en sonidos? Y así comienza esa búsqueda incansable, esa aventura de Puerto Candelaria, no solamente de hacer música, eh, original, buscar sonoridades atrevidas, sino también crear un universo completo. Por supuesto, Juancho, y que todo esto se ve reflejado al ser ganadores del Latin Grammy. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa celebración? ¿no? Si estuvieron de pronto escépticos en algún momento, decir, Ey, tal vez no lo vamos a ganar y también si hubo algún sentimiento de miedo. Bueno, pues eh, digamos que ganamos el Latin Grammy a los 19 años de, de edad, <ríe> ya éramos los <ríe> adolescentes, ya entrando a, a, a la adultez como agrupación musical y en ningún momento nunca necesitamos un Latin Grammy en, en esos 19 años de carrera, eh, nunca fue una meta porque digamos que estábamos más concentrados en otros retos más complejos y que de alguna manera significaban más para la carrera de nosotros. Entonces, cuando, cuando tuvimos la posibilidad de presentar el, el disco, yo me llamo Cumbia, a mejor álbum de disc de, de, de, de Cumbia Vallenata. Cumbia Vallenato, bueno, nos dimos cuenta que habíamos realizado un disco que era una pieza de lujo de la música colombiana. Fue una investigación de cómo se grababa, cómo se orquestaba. En, en, en este género musical muy importante uh -huh. para nosotros llamado las cumbias orquestales orquestadas o lo que comúnmente decimos la música tropical las cumbias tropicales entonces fue un trabajo de, de mucha investigación para lograr esos sonidos y además darles un, un toque y una propuesta sonora eh, actual y de, del sonido de Puerto Candelaria, cuando hicimos ese trabajo nunca imaginamos que de verdad estábamos construyendo una pieza que no solamente iba a trascender en la carrera de nosotros sino el, a nivel latinoamericano y a nivel mundial al ganarse el máximo premio que, al cual un, art, un músico puede aspirar que es un, un Latin Grammy eh, definitivamente te da <coughs> eh, una validación muy poderosa entonces digamos que si teníamos miedo pues uno tiene miedo cuando cree que puede ganar, <ríe> cuando, cuando <risa> definitivamente no tiene, cuando todo está en contra no tienes miedo, sales totalmente sin expectativas uh -huh, eh, sí. a, a, a la cancha. Siempre me gusta hacer la, la analogía para explicarle a las personas un poco como ese momento que pasó de Colombia con Argentina, el día que ese día famoso que Colombia le ganó 5-0. Argentina en su casa con, con la Argentina estrella y pues Colombia ese día realizó algo histórico el, un, de, esos, de esos pequeños momentos en la historia que el pequeño le, gran, le gana al grande, cierto uh -huh. que el pequeño le gana al gigante y, y eso mismo pasó con nosotros cuando salimos a competir eh, pues no teníamos ninguna, <risa> ninguna expectativa, <risa> simplemente queríamos vivir la experiencia pero después de, de haber ganado, pues nos dimos cuenta lo importante eh, que, que es el sonido de Puerto Candelaria a nivel latinoamericano. Es un sonido que es reconocido por la industria, por los grandes de la música y eso fue totalmente gratificante ver toda una escena musical que, que te aplaudía. Y, y estaba orgulloso por, por la, la hazaña que habíamos realizado de ganar un Latin Grammy sin, sin hacer parte de, de una gran maquinaria musical o, o de entretenimiento. Claro, ahí es cuando uno se da cuenta, Juancho, que definitivamente vale la pena hacer lo que, lo que se hace con la pasión, con ese amor, con esa entrega. Juancho, porque aparte también de Puerto Candelaria, también está la ciencia de Juancho Valencia, Digamos que esto es un, no sé, un, un laboratorio musical en el que todas esas eh, tonalidades, esas notas musicales son posibles. ¿Usted cómo ve la música? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo navega por ella? Porque en este laboratorio musical en el que se mueve también con un montón de vertientes que están fluyendo, ¿cómo la ve? Bueno, siempre me gusta eh, ver la música como una manera de, de expresarnos, pero es una manera de, de sorprender a las personas también, ¿cierto? Y digamos que dentro de mi carrera profesional siempre se ha tratado de eso, cuando como productor musical siempre que artistas o, o, o grupos o instituciones musicales me, me llaman, me invitan, realmente quieren es algo diferente, quieren un una curva en, en en su camino en su sonoridad entonces eh, digamos que yo invito a las personas a que se atrevan a, a buscar otras sonoridades a que a que no tengan miedo. miedo miedo de qué no no hay no hay de qué tener miedo con con el arte y con la música entonces con con estos proyectos precisamente con la ciencia de Juancho Valencia es un espacio para generar músicas que no están en la tendencia que la gente uh -huh. tiene miedo de sacar porque entonces no vamos a vender o no nos vamos a escuchar. Y yo siempre les digo, pero ¿cuál es el problema? Si igual, igual tampoco vendemos, uh -huh. igual tampoco nos escuchan, no hay problema. Siempre hay, hay unas pequeñas, unas pocas personas que... que que se unen a tu música, pero cuando tú estás pensando ya como en vender y en generar y, y muchos likes y mucha ta ta ta, ta es, pierdes el foco de, de, de la música y del arte. El arte se empieza como a escapar, es, es algo muy, muy interesante como, como empieza a suceder. Entonces, un poco siempre la invitación es de, de atrevernos a hacer música, que, que si las propuestas son eh, interesantes, novedosas, si tienen corazón, siempre van a haber unos cuantos eh, que van a disfrutar y van a sentir esta música realmente en, en su corazón. Personalmente, Juancho, eh, la música de Puerto Candelaria es increíble. Eh, me gusta mucho, siempre me pone eh, de buen humor a cantar, a bailar. Esa puesta en escena que realmente tienen es mágica, diría yo. Yo no podría decirlo de otra manera porque es una gran puesta en escena. ¿Cómo ha sido la experiencia también en los grandes festivales, Juancho? Porque yo también he tenido la oportunidad de, de verlos, ¿no? Puntualmente en los festivales del Parque de Bogotá, eh, en Rock al Parque, con Puerto Candelaria y el salsa al parque con la ciencia de Juancho Valencia. Así es. ¿Cómo bueno, ha sido pues, esa experiencia? Es una experiencia maravillosa. Puerto Candelaria es una de las agrupaciones pioneras de la internacionalización de la música colombiana del siglo XXI. Eh, hemos estado en, en una cantidad de países que, que pierdo la cuenta uh -huh. y, y realmente el trabajo que hemos realizado es poder conquistar gente precisamente que ni siquiera sabe dónde está colombia que no habla nuestro idioma que que, que piensan totalmente diferente a nosotros y, y hemos siempre pues tenido el reto de encontrarnos con públicos totalmente lejanos en asia en europa en en diferentes partes muy lejanas, y precisamente el, el poder de Puerto Candelaria está en esa puesta en escena, en poder conquistar utilizando todas las combinaciones de lucha posible, ¿cierto? Entonces, eh, la puesta en escena es muy poderosa porque es una puesta en escena, como tú lo dices, divertida, es una puesta en escena que conquista a la familia entera, sí. desde el más niño hasta el más adulto de... Eh, se, se, se enamora de, de, de, esa, de los colores, de la alegría que se transmite, de la mezcla del juego con, con la excelencia musical. Entonces, está muy, muy pensado y se ha desarrollado siempre con esa inquietud. Y gracias a eso hemos estado en, en países que, pues, cuando tú miras... Sales a la tarima y miras las personas y dices, ay, Dios, ¿y cómo vamos a hacer para, para conectar a estas personas que ni siquiera me entienden lo que estoy diciendo? Y, y ahí está el poder y la magia de, de Puerto Candelaria que se hace realidad y conquista los corazones de muchas personas en el mundo. Sí, sí, de acuerdo. Hablemos también, Juancho, de The Secret of the Shadow, ¿no? Esto ya está disponible en las plataformas de streaming como Spotify, dice Apple Music. Y bueno, eh, es un disco que fue creado 100% en confinamiento, que también, digámoslo así, que los llevó a las raíces, ustedes volvieron al jazz, ¿cómo se gestó todo este gran proyecto? Bueno, The Secret of the Shadow es un disco muy especial, por lo que tú dices, es un disco histórico, porque nos, nos, nos tocó realizarlo, en, en, en un confinamiento estricto y fue un reto desde lo musical hasta lo técnico lo logístico de poder lograrlo eh, pero también tiene otros otros elementos muy importantes uh -huh. es, es esa sonoridad donde dejamos un momento la fiesta la fiesta queda a un lado esa, esa exuberancia del sonido de puerto candelaria queda a un lado porque el, el mundo empieza a vibrar en otros sonidos, empieza a entrar en otras sonoridades y de inmediato sentimos que teníamos que ir a una música mucho más introvertida, una música mucho más eh, de, de penumbras sonoras, porque el mundo no, no estaba en ese momento para, para esa fiesta y esa alegría de Puerto Candelaria. Es, es el disco con el que celebramos los 20 años de existencia y precisamente eh, los últimos tres discos que realizamos es un poco como cerrar el ciclo de los 20 años de Puerto Candelaria. El Yo me llamo cumbia, es como ir a la esencia de, de la cumbia. Siempre habíamos hecho como todos los sonidos alternativos, uh -huh. pero ese disco es ir a, a la esencia, mostrar eh, como el conocimiento a profundidad de, de, del, del estilo. Después hacemos el Cantina La Full que es, es un homenaje a la canción popular latinoamericana o, o, o americana, y también es como ir a esa esencia después de hacer como por eh, siempre estar en, en los lugares alternativos, es un disco que va a la esencia de ese sonido y terminamos ese, ese recorrido con The Secret of the Shadow, donde vamos a la esencia del jazz, siempre habíamos jugado con otros elementos, eh, otras mixturas, pero en The Secret of the Obtechado nos, nos tomamos el tiempo de, y el reto de hacer un disco totalmente con una sonoridad pura, eh, con un resultado maravilloso. Es una pieza exquisita de, de la música, eh, del cual estamos totalmente orgullosos. Bueno, eh, ustedes volvieron al jazz con este con disco, pero bueno, eh, digamos, eh, eh, ¿por qué cantar en inglés también, no? Como o sea, es un nuevo reto también, por decirlo así, porque Puerto Candelaria se caracteriza porque sus canciones son en español. Así es, desde Cantina La Full, el disco previo a, a The Secret of the Shadow, ya empezamos a hacer las experimentaciones de cantar en inglés y en francés. Eh, un reto maravilloso. Eh, y precisamente el, el estar tanto tiempo fuera de, de nuestro país. Eh, nos, nos empezamos a encontrar que podíamos desde Puerto Candelaria expresar esas, esos colores de, de, de Puerto Candelaria en otros idiomas. Es un reto maravilloso porque definitivamente no solamente es traducir la palabra, sino introducirse en, en otras uh -huh. culturas, en otro sentido de, de la palabra y teniendo, digamos, un, una gran riqueza eh, que es la... Eh, digamos, como podemos decir, la facilidad y el talento de, de nuestra cantante, de Kat, eh, con los idiomas empezamos a, a entender que podíamos buscar sonoridades totalmente nuevas y precisamente se acomodaba muy bien al concepto de Puerto Candelaria de, bueno, vamos a hacer un disco después de un disco de cumbias, <ríe> vamos a hacer un disco totalmente en inglés, vamos a componer en inglés, vamos a, y es como, claro, es totalmente, la gente dirá como, pero ¿por qué? ¿En qué están pensando? Pues precisamente en eso, en, en siempre ser unos niños curiosos y buscar diferentes, diferentes... Eh, diferentes chispazos que, que, que te conecten a ti como músico y uh -huh. a las personas, entonces fue un reto muy grande eh, el cual pues, estamos muy felices de, del resultado Y en cuanto a las canciones Juancho, de este álbum ¿no? porque van del amor el desamor, la valoración también por los pequeños detalles supongo que, que digamos que hubo mucha inspiración ¿no? momentos de reflexión al estar confinados total, total es, eh, los momentos de reflexión se ven en esos resultados de, mm -hmm. de buscar sonidos más mínimos de un poco todo lo que nos ha enseñado estos días tan, tan extraños y es volvernos a preguntar muy bien absolutamente todo, ¿cierto? Eh, y es una invitación de, de Puerto Candelaria también de ir a, a, a lo sencillo, de ir a lo esencial, de ir a, lo, a, a volvernos a conectar, un poco quitar el ruido y, y volver a, a, a lo esencial. Es un poco la invitación de, de este disco que tiene de nuevo, tiene... O, o, o tiene espacios para la improvisación largos, no estamos pensando que esa canción está muy larga o que, o que tal vez eso está muy... No, estamos totalmente tomándonos el tiempo eh, para, para expresar lo que debíamos de expresar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, eh, este disco conecta mucho con eso y también él, es otra manera... Eh, también estamos buscando un... Un sonido femenino, desde las canciones que son escogidas, eh, las composiciones son compuestas por Katy, por, por, por mi persona, pero también las canciones, eh, los covers que utilizamos son, son piezas maestras que... que que han sido cantados por mujeres o compuestos, entonces es un poco también como buscarle una sonoridad a ese jazz, una sonoridad totalmente femenina y, y la mujer como, como un protagonista en la voz de, de nuestra maravillosa Kat una maravillosa cantante definitivamente porque uno queda impresionado con esa voz tan espectacular tan mágica definitivamente ella logra transmitir en inglés en francés y en español Total. total. y con respecto a su participación con el colectivo colombia con Ar antonio arnedo que le dieron vida al cascarón cómo fue ese proceso bueno eh... Antonio Arnedo ha sido uno de los, de, de los padres y de los padrinos o de las madres o de las madrinas de, de la música colombiana eh, del siglo XXI. Casi todos los artistas en algún momento fueron inspirados por, esos, eh, por esas combinaciones que Antonio comenzó y, y siempre tenemos una gran admiración por él y su trabajo y, con, y, nos, y digamos que él y yo empezó a suceder algo muy bonito que vale la pena contar y es que, digamos, él me inspira a mí totalmente a, a, a realizar la música que realizo. Pero cuando yo empecé a sacar música, él empezó también a inspirarse en esos sonidos que, que yo estaba sacando y se empezó a generar una simbiosis musical muy bonita eh, de, del maestro Antonio con, con el alumno. <risa> Entonces... <risa> Eh, el cascarón precisamente es una integración de, de, de, dos, de dos sonoridades que siempre se han admirado y que se integran en una canción. Eh, el, la canción cascarón es la primera canción, o sea, eh, poesía con música, eh, publicada por el maestro Antonio Arnedo. Sie siempre hemos escuchado eh, sus, sus canciones instrumentales o su digamos sus su, su solos de saxofón geniales pero nunca lo habíamos escuchado como compositor de, de letras eh, es, un, es un reto es un reto total para para antonio arnedo y la canción cascarón es perfecta o sea es de esas es un confitico <risa> es una pieza deliciosa musicalmente en la voz de funcho cantante de, de caribe funk un gran amigo y hermano cartagenero que pudo plasmar el sentimiento que, que queríamos en esta canción definitivamente eh, poesía no una profunda poesía juancho <risa> también quiero preguntarle sobre esa faceta de ambientalista no del primavera fest cómo fue también dar ese paso esa transformación para tener una propuesta también de entretenimiento sostenible bueno, antes de responderte, hay alguien, Mauro, que está, eh, está haciendo una pregunta interesante. Si hay alguna influencia del maestro Yuri Buenaventura en hacer el disco en francés. Bueno, sí. digamos que eh, todavía no tengo el... Eh, estamos en un proyecto que, que seguro lo estaremos hablando en el futuro para trabajar junto a Yuri Buenaventura. Pero eh, una cosa importante que, que vale la pena aclarar es que... Eh, el Francia adoptó a Puerto Candelaria aproximadamente unos cinco años, eh, ha sido uno de los lugares donde más hemos tocado en, en, en el mundo eh, y hemos recorrido el Francia, en, eh, ese Francia profundo, de, no de las capitales, sino de ese Francia de, de adentro y... Y definitivamente después de tantos años de estar recorriendo esta tierra, eh, pues su cultura y sus sonidos empiezan a influirte, ¿cierto? Uh -huh. Y precisamente ahí es donde Puerto Candelaria dice, hagámoslo, <risa> no pongamos barreras, abramos todas las puertas que la música de Puerto Candelaria es para todos y para todas las combinaciones. Entonces no solamente el cantar en francés ha sido muy importante, sino las músicas que empiezas a... a que, que te empiezan a influir por estar tanto tiempo en otro territorio compartiendo con públicos de esta cultura, ¿cierto? Entonces, no solamente las músicas folclóricas y tradicionales de, de Francia, eh, que se pueden sentir en, en el Puerto Candelaria con, con los sonidos del acordeón, que a veces son vallenatas, pero a veces son como, como con unas sonoridades eh, mediterráneas, sino que también, por ejemplo, eh, el afrobeat, que es, que es la música afro francesa que, que, que tiene mucha mucha energía mucha fuerza eh, empiezan a empiezan a, a, a, a entrar en tu, en tu sentir entonces digamos que esa ha sido la, la, la, la influencia muy fuerte y es, es de, de, de la cultura francesa que ha, ha adoptado como propio a puerto candelaria eh, realizando decenas, decenas de, de de conciertos cada año en, en este país eh, estabas hablando sobre el, el corazón ambientalista pues mira no solamente yo sino también puerto candelaria y nuestra casa disquera merlín producciones que es nuestra nuestra productora siempre hemos pensado que la música tiene que tener tres elementos para que para que para que nosotros podamos vibrar con ella primero que todo es el arte cierto la estética como como tal la segunda es lo social esa música tiene que tener eh, un diálogo desde lo social y en lo tercero es lo ambiental siempre tenemos que pensar que eh, en grandes o diferentes en diferentes medidas desde una canción un disco un concierto un proyecto tenga que tener siempre esos tres elementos si, si no lo logramos eh, estamos saliéndonos de, de, de la filosofía que tenemos con, con el mundo, estamos realmente convencidos que el arte y la música puede cambiar un, una sociedad y, y pues más, más no lo podemos expresar precisamente con, con nuestro festival, el, el Primavera Fest. Es el primer festival de entretenimiento sostenible en, en el país. ¿Y qué significa eso? Pues precisamente mientras estás divirtiéndote en un festival con buena música, con amigos, con buena comida, además estás aprendiendo, estás viendo también... Eh, las mentes y las ideas que, que quieren de verdad cambiar el mundo hacia, hacia, hacia un, un lugar más amable eh, con, con el ecosistema y también con, con nosotros mismos desde lo saludable entonces eh, digamos que todas esas expresiones que, que nacen desde Puerto Candelaria, desde Mirlín Producciones, siempre tienen esos, esos toques desde lo ambiental pero también desde, la so, desde lo social con todos los trabajos que hacemos de formación eh, de capacitación de jóvenes en, no solamente en las ciudades, en las grandes urbes sino también en la municipalidad donde nos necesitan con mucha con mucha premura, todas todo las personas que estamos haciendo algo desde las ciudades nos están llamando que, que nos volquemos hacia los municipios donde hay una cantidad de talento y, y donde pues las oportunidades son menos. Claro, y que todo, Juancho, es transversal, ¿no? Porque hay una pedagogía, que es cuidar el planeta, que los espacios, que cómo enseñamos a reciclar, bueno, una cantidad de cosas realmente por enseñar. Y, y además también de promover un estilo de vida salud, saludable. Por último, Juancho, durante este recorrido por 21 años, por la música, ¿cuáles han sido esos sueños y esas metas cumplidas? Bueno, las metas cumplidas eh, ya es solo el hecho de tener una agrupación musical <ríe> que, es, que se niega a estar en la tendencia, que busca las, las maneras creativas de, de que su sonido exista, no sea callado, de que no sea apagado, por, por a veces un, un mundo tan, tan hostil para las nuevas propuestas musicales. Uh -huh. eh, que estemos celebrando 21 años ya es, es total celebración de una meta cumplida pero desde el primer año. <risa> o sea, desde que celebramos, estamos cada año celebramos siempre con, con de corazón porque eh, es una cosa totalmente contracorriente, ¿cierto? Sí, si, sí. Si si nos volcamos a, a, a leer en la historia, nos damos cuenta que eso ha sucedido muy pocas veces en, en la historia de, de la música y en la historia de nuestro país. Entonces, ya el solo el hecho de existir es, es un gran logro realizado. Eh, la, la, la posibilidad de internacionalización de nuestro trabajo es, es un logro en el, el cual hemos trabajado muy fuerte desde desde lo musical desde la gestión desde tantas cosas que se requieren para para lograr un producto de exportación y que 20 años después vemos el impacto tan importante eh, lo que tú decías al principio es, es una de las cosas más importantes y es la inspiración para otros eh, para otros jóvenes para otros eh, para muchos artistas que tienen ideas raras como siempre decimos ideas raras extrañas y que a veces tienen miedo porque no pero eso eso a nadie le va a gustar o que no siempre ven a puerto candelar y la gente y, y, y, es, y estos jóvenes estas chi chicas y chicos dicen ah no no no pero esto es esto, esto, esto es loco si sí lo hicieron no no no tal vez sí se puede cierto entonces eh, y por eso nuestro crecimiento ha sido totalmente sincero eh, estamos en, en, en, en la altura de, de, de la agrupación que nos da con la realidad, ¿cierto? Con, con nuestro esfuerzo, con nuestros recursos, porque no queremos eh, generar una, una eh, como digamos, una, una imagen que no es real, ¿cierto? Uh -huh. Que la gente entienda que un grupo como, como Puerto Candelaria puede existir a ese, a ese, a ese nivel. Eh, haber ganado un Latin grammy creo que es un es un valor muy grande para una agrupación precisamente eh, de una casa productora pequeña de una ciudad que, eh, que no es la capital por allá en, en un barrio que se reúnen siempre un, unas personas a, a cumplir esos sueños y lograrlo ya a nivel mundial es algo muy muy importante también que hemos realizado. Y bueno, pues no solamente es el Latin Grammy, lo, el, el, el Latin Grammy también que tengo como en, en música clásica, que es totalmente contrario a tener un Latin Grammy de cumbia, eh, más las 10, más de 10 nominaciones que tenemos en, en Merlin Producciones en, en diferentes estilos, desde la música infantil, la salsa, la música urbana, la música tradicional. Eh, eso realmente hace que, que seas, que, que digas, bueno estas ojeras y este dolor de espalda <risa> han, valido, <risa> han valido la pena <risa> Juancho Valencia un artista definitivamente integral que con ojeras Definitivamente lleva la música a otro nivel. Gracias por acompañarnos en Estereofónica, por eh, tener esta conversación tan agradable, definitivamente compartir esas experiencias y bueno, todo este viaje musical de 21 años. Joana, muchas gracias a ti siempre por, por el interés, por ir a profundidad en las preguntas, en, en, en entregarle a las personas un, un contenido importante y astereofónica también, que siempre está ahí eh, presente, siempre con, con, con los amigos. Muchas gracias. A ti.